Que se se tronca. Mira, ahí Dale, uh -huh. Dale metele que está del pico. Buena, Gaby. Mostralo David. David. Levantalo. acá, Gaby. <ríe> Gaby. Para acá, para acá. Hola, el rodeador, Mira. Te Mira. ¡Viste! Buena. ¿Viste las de plástico? Bien, ¿eh? Buenísimo. Dani, el tuyo. Grande. Juan, ¿eh? muestro ahí muy bien espectacular ¿quién se va, eh? ¿quién se va? ¿dónde me enganchaste, Seba? en una de chiquita ¡Qué grande, se se Seba qué grande lindo pescadito, ¿eh? ahí va, bien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 en zona norte del Río de la Plata, Juanpi Pesca te invita a pescar pejerreyes y variada. Embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias desde Guardería Suelten Amarras. Comunicate al teléfono 60 94 95 13 o visita el Instagram Juanpi-Pesca. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión aprovechando el día del padre del fin de semana. Queremos mostrarles dos combos que estamos ofreciendo en este momento Tenemos por el lado un combo con un bolsito de pejerrey, el clásico desplegador de pejerrey En este caso el combo incluye una línea de dos bollas más bigotera para el que pesca embarcado Tenemos una línea de cuatro bollitas yo, -yo para pescar de costa Una niñita Panther Monster Un cuellito para protegerte del frío y del calor Y después tenemos para el que le gusta armar una tablita, un juego de bollas al suelo por separado, en dos medidas diferentes rollito de tanza, un puntero para la línea de... para pescar de costa un tubito de perlitas y un hilo para hacer nuevos raíz. bueno, el bolso como verán es un bolso bastante amplio, tiene una edición en el medio tiene bolsillos en los costados como para poder poner las líneas paradas que no se, no se golpeen o poner accesorios, alguna cajita, eso va en gusto personal y este bolso en particular lo que tiene, que tiene dentro de la edición una tablita de madera para aquel que quiera filetear o limpiar el pescado. La verdad que está súper práctico. Tiene bolsillo al frente, bolsillo a los costados. Y con todos estos accesorios, promoción por el día al padre. Lo pueden abonar en tarjeta, en 3, en 6 o en 12 cuotas sin interés al precio de 10.670 pesos. O si lo abonan en efectivo, tienen un 20% de descuento. Van a estar abonando 8.500 pesos este combo. Está muy bueno, está bastante completo Tiene para pescar embarcado, para pescar de costa eh, Para pescar el, con paternoster Para armar líneas, lo que ustedes se Por otro lado, el que no está muy amigado Con el bolso, tenemos la clásica Caja de pesca, en este caso Tiene con dos divisiones arriba, para poner las cosas Muy chicas Y dentro Es una caja con una bandeja En este caso también tenemos Un paquete de anzuelo de diferentes medidas Un tubito de perlas El puntero en este caso tiene algunas linitas de fondo, para quien le gusta pescar de fondo Una bollita para armar eh, la línea, la tabla para la bollita Un cuello también para protegerse rollo de tanza Una línea de eh, cuatro bollitas y yo Y una línea paternoster En este caso también tenemos los plomitos para pescar de fondo Un plomito liviano para que la caña de pescar no se exija tanto en esta ocasión este combo así como lo ven lo pueden abonar en tarjeta en $7,400 pesos o abonando en efectivo le va a quedar en 5.990 pesos que es un combo bastante atractivo para aprovechar para el día del padre aquellos que están en duda nos vienen, nos consultan, a lo que recuerden, nos pueden abonar en cuotas sin interés o en efectivo tienen descuento. Así que nada, los esperamos.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 aparezco de tres boyas más un palito pescador que siempre es el que más rinde se trata de dar mayor distancia entre las boyas ya que se pesca muy alejado así que entre un metro treinta y un metro cincuenta entre boya y boya en cuanto a la carnada mojarras grandes que se la recomendamos de carnadas alfredo en tigre tiene la mojarra ideal para la pesca de matungos también pueden llevar mojarras de menor tamaño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 agosto septiembre octubre noviembre pero bueno ya está la especie en el estuario y se puede intentar esta pesca que es totalmente distinta con plomos pesados eh, de 200 gramos eh, bueno encarnada se usa calamar o anchoa fresca y bueno anzuelos eh, 4.0 así que esto es el río de plata señores diversidad de especies y la oportunidad que nos da de pescar en este río más ancho del mundo Acá la reja, la reja. y el otro acá doblete. Estamos armando la de mosca ahora. Vamos a pegar peces con mosca. La reja, la de dejo. ¿Qué acá, sí, ¿Eh? déjalo ¿No? ahí que yo lo no hago de... A ver, casi implementando la... la nueva técnica. Mira, mira. De pesca de pejerrey probando, vamos? No, no, la cañita ¿ves? la cañita de tal y tela sola una bigotera sola Fue entretenido Me un poquito divirtiendo en esto un pejerrey atrás del otro impresionante, ¿no? impresionante la pesca que estamos metiendo acá está bueno ya de 20, vamos a llenar otro canastillo Ya. Bueno, lo agarro, a marcia hasta que no voy a. Buscar. Marcelo Copo. El primero de la temporada, Marce. ¡Vamos, Marce! ¡Qué merecido lo tiene Marce! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene Marce. ¡Vamos! ¡Vampi, ¡Gracias Juan! ¡Vamos, Marce! Gracias, Juanpi! Siempre! ¡El primero! ¡Qué alegría que me diste, guacho! en el Guarda la chuza. Guarda la chuza. Siempre en el Juan Juanpi. Cundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215-921746.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 Bien. Muy bien, <laughs> pero muy bien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 Vamos a arrancar con una bollerita de 3 y con una bollerita de 2 a 2 metros más o menos vamos a hacer un tirito, vamos a probar a ver si está el pescadito. El día está hermoso, el sol está saliendo. Día soñado, planchado, muy bonito día. Bueno, es gracias Maxi, una vez no. más por invitarnos. eh Cali, por favor, bienvenido sea. Bueno ya lo tengo a Agustín. Hola Agustín. Hola Cali, ¿cómo andan? para vos. Hola, muchas gracias.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 3382-416-244 o 449-293. En Facebook, La Posada del Pescador, Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. Exacto Con bueno, el dientudo No quiero ser egoísta este, Y sacar yo Exacto Están sacando buen rey? Muy bueno, sí Pero bueno Hay que pagar derecho a piso Sí, ya estamos acomodando Ya estamos acomodando <risa> Bueno, vamos a seguir No vamos a tener miedo a nada Un sueño, falta el asado, pero bueno Ahora, viene. Ahora vienen los choricitos Supuestamente acá, estamos bien equipados que Espectacular. De rey. De los niños. Muy bien. Muy bien. Mirá los dos, ¿eh? Qué buen pescado. La una, hay venga. que venir. Sí, señor. Muy bien, muy bien.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 de cabañas el pica palo entre ríos argentina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 espectacular, ya vemos, pues, que estábamos un poco al medio, que importante que tenga un buen guía, ¿eh? porque estábamos un poco al medio, no picaban mucho, o sea sacaban ellos, nosotros pintados, Digo, Maxi, vamos corriendo más a la orilla que seguro están, así que con un buen guía como Maxi, Maxi, Ahí estamos, <risa> la esta laguna es pesca segura, ¿eh? estamos, estamos falta bueno. lo mejor todavía, que lo estamos dejando para atrás, falta lo mejor, no vamos a hoy. no, todavía no.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 se ve re lindo, atractivo, mucho junco. Esta laguna tiene de todo, tiene hondura, tiene parte baja, tiene junco. Muy pero muy bueno. Se dice que hay pejerreyes grandes acá. Ojalá que, sea así. Ojalá que se nos dé. Estar, están. Ya aprendieron el fuego, ruso. Ya aprendieron el fuego los chicos. Ahí eh. en, el, en el bote va no En el bote, trenar. mirá qué, qué, qué, qué ingenialidad eso. Este, está costando agarrar un poquitito, pero ya está. Eh, Vamos a cocinar arriba el bote, parrillada, Arre. en yuleñito. Parrillada y choricito de lo de Quique, ¿no? Sí. De lo de Quique. Quique Godoy. Exacto. Y bueno, vinimos al bajo, En un lugar soñado de esto, para quedarse y vivir acá en el bajo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 Bueno Cali, acá tenemos el primero los juncos. Muy bien, nos ponemos ¿Eh? los bajitos variando ahí. Sí, variando un poquito. Aprovechando. es rey, ¿eh? oh, oh, Increíble, Cali, esto. No. mira cómo quedó. Un, un grande Quique. La Quique. Muy bien. Terrible. Mirá, mirá, In, a veces me impresionante. Pecherita de aquí que voy. Muy bueno. Qué bien se cocina ahí. No dejamos de pescar nunca. En ningún momento. Siempre con la cañita en el agua. Toma Cali, este te este toca mirá. a vos. Sanguchito, espectacular. Buenísimo. Espectacular. Bueno, también es de buen servicio. Sí, está bien, está bien. Completísimo. <risa> <risa>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 La verdad, que tendríamos dejado de pescar ya porque hicimos una cuota hermosa. Mirá, suelo, ¿sí? suelo. Pero, pero es tan peleador este pejerrey que, que te da no sé qué este, deja de pescar. Así que vamos a tener que así volver. Que vamos, un ratito más, ¿eh? Como no vamos a volver. Bueno. Vamos a ver si podemos hacer también alguna pesquita de costa, de costa. Para los que les gusta la pesca de costa. Bueno.